Buenas, buenas, buenísimas Buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy, hoy es especial, hoy es especial ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de nuevo Otra vez no estoy solito No señor, no señor, hoy con quién estoy Hoy con quién estoy, pues estoy con nada más y con Nada menos que un amigo de México, así es Así es, Con Bakumex es un chico Que ha empezado a subir videos de Bakugan Hace poco, y como ustedes saben a mí me gusta Hacer colaboraciones con la gente, como para que La comunidad crezca un poco y sea así Entonces, entonces le dije, hey Compadre, ¿por qué no hacemos una colaboración y por eso pues hoy vamos a estar hablando él y yo de un tema que la verdad hace rato quería hablar, así que pues ¿por qué no empezamos? Sin más, espero que les guste muchísimo el video y, y recuerden ir a mis redes sociales, los dejaré aquí abajo en la descripción y recuerden ir a dography un canal muy genial de animaciones y sin más, y sin más Empezamos con el video. Y es que Bakumex hoy me va a estar ayudando, puesto que hoy vamos a hablar de los Bakuganes que tienen mejor diseño en la serie. Es decir, a lo largo de las cuatro temporadas de Bakugan clásicas, por decirlo así. A ver, todo hay que decirlo, que esto es un top meramente eh, de relajo y es un top que no, no es con ninguna intención. En plan, ofender si a alguien no le gusta, es totalmente respetable que eso pase. sino es solamente como para pues hombre, presentar lo que a nosotros nos parece más, más bonito. A ver, no quiere decir que los que Bakumex dice que son los más geniales, digamos, sean mis favoritos o sea o tengan que ser los mejores o que los que yo digo que son mis favoritos es porque para Bakumex también son los mismos o para ti también tienen que serlo. No, es solamente porque nos gustan y decidimos juntarnos para esto. Si quieren una parte donde yo muestro como mis, mis Bakuganes favoritos de las temporadas que hizo Bakumex, pues díganmelo en los comentarios y así pues yo también les mostraré, ¿no? Nos vamos a ir al interés Espacio Bakugan, y vamos a volar a México. Sí, señores, vámonos para México. Adiós. Este hey, anda, Yo soy Bakumex, y hoy estoy en el canal de Tu Bakugan. Nos pusimos de acuerdo para una colaboración. Vamos a estar haciendo el top de los mejores diseños de Bakugan por temporada. Bueno, a mí me tocó la primera y tercera temporada. Y aquí ya traigo a mis dos Bakugan: uno es Preyas está en Aquos lo que me gusta mucho de él es su, bueno su ruleta de atributos su, su facultad de poder cambiar de atributo bueno el mío no tiene la rueda de atributos bien este es el primer Bakugan que me gustó de la primera temporada otro es este Preyas 2 Cuando lo ves en la serie Dices qué bonito Bakugan Se abre por los dos lados y Te imaginas que en la vida real Van a sacar un Bakugan Con un lado Y el otro con el otro Pero cuando ves que Lo sacan a los dos juntos Te quedas enamorado Y dices Oh lo quiero y para Newbestroya Obviamente el mejor diseño Es Midnight Percival A ver Eso no se pregunta ¿Ok? Midnight Percival va más allá de los diseños, de la hermosura y de todo. Así que Midnight Percival obviamente es el mejor diseño de New Destroyer. Y no es discutible. No es discutible. Pero yo sé, yo sé que muchos dicen no, pero a ver, muéstranos algo un poco más mortal, ¿no? Algo un poco más que yo diga vale, vale. Porque es que, a ver, que esto va, Midnight Percival... Va más allá de los Bakuganes. Él va más allá de, de, lo, de, de, los, de los valores y de las cosas que determinan que, la estética de un Bakugan. ¿ok? O sea, el top 1... Es el último top en la escala de Midnight Percival, ¿no? Él va más allá. Pero bueno, a ver, supongamos que tú quieres ver algo. Pues un poco como que tus ojos lo resisten. Y como que tu cerebro trate de entenderlo, ¿no? Entonces, entonces, aún así tengo unas opciones. Y en primer lugar está nada más y nada menos que como no podía ser de otra forma. Night Percival. Night Percival Darkus. Sólido. Hermoso. Divino. 520. Poder G. Es un Bakugan divino por muchas razones. Primera es un Percival, segunda es Darkus, y tercera y no menos importante es que gira. Un Bakugan con todas estas especificaciones es casi que, que perfecto, ¿no? Pero vale, que es muy lindo. Night Percival, así se ve cerrado, es muy bonito. Mira, mira los detalles. Es un Bakugan que uf, durante toda la vida estuve buscando, lo encontré y ahora lo amo con mi corazón. Entonces, bueno, vamos a abrirlo. Y en segundo lugar, como no podría ser de otra forma conmigo, está Neo-Dragonoid, ¿no? A ver, Neo-Dragonoid es divino, es un símbolo de New Bestroya y siento que es uno de los Bakuganes que más me gusta de New Bestroya. Lo tengo en todos los atributos, lo tengo Vortex, lo tengo translúcido, lo tengo Clear, lo tengo, bueno, de muchas formas, la verdad, siento que es un diseño muy lindo. Una cosa que sí pasa con mi Bakugan, ya vamos a ver si, si sucede, vamos a hacerlo surgir. Mi Neo Dragonite eh, tiene esta particularidad. Ven, que se va para atrás la cabecita. Es muy normal. Solamente es cuestión de añadirle un poco de extensión a unas partecitas que ya sé cuáles son. Y ya está. Pero es muy lindo. Es muy lindo. Es vortex y es perfecto, ¿no? Y siento que de todos los diseños eh, de, de New Astro, este es de los más rescatables. Junto con muchos más. De hecho, New ya tiene los mis diseños favoritos. Pero bueno, no vamos a hablar más de eso, ¿no? Hermoso. Hermosísimo. Seguimos con Bakumex. Y bueno de la tercera temporada, Snapsoid, Snapsoid en la serie original es Pyrus. Cuando lo vemos al principio de cuando llegan al interespacio Bakugan. Y lo que me gusta es que tiene un diseño bastante complejo. Ya que, se, ya que tiene muchas partes manuales y muy escondidas. Como sus manitas de acá o estas alitas. No mucha gente sabe que las tiene. Casi nadie sabe lo de sus alitas de acá. Vamos a dejarlo por aquí. Y el otro que me gusta es Rubanoid. Yo lo tengo en Ventus. Lo que me gusta de Rubanoid es que casi no tiene detalle en su parte de atrás. Bueno, en su forma esférica. Y por la parte de sus alitas, todo es totalmente liso. A excepción de esta parte en la que iba el atributo, pero al mío se le cayó. Y pues me gusta más así porque lo hace ver más limpio. Y podemos ver que aquí este color es más reflejante que el de un vacua normal. Porque aquí traemos a... Diablo y como que tiene tono mate y este refleja bastante la luz. Ahí podemos ver el detalle de sus alas que si sí se ve como un rubí por, lo de, por su nombre Rubanoid y que en la serie es Pyrus Translúcido como un rubí literalmente. Bueno, esto sería todo por mi parte. Bye. Y bien ahora para Mectanium Surge voy a mostrar dos de mis favoritos. El primero es Reptac. Este Bakugan que es una belleza, es una pasada de Bakugan. Eh, su diseño es muy simple, es muy muy sencillo, pero es divino. Yo tengo esta versión de Reptac que es Aquos y no sé, siento que es como Baku Pearl, porque si tú te das cuenta es como con un brillo, mira aquí la cámara lo alcanza a, a marcar que es como una suerte de, de brillo, como una suerte de escarcha no metida ahí, pero... Pero vale, que es un Bakugan muy lindo No tiene rostro como puedes ver desde la última temporada Aparte que es un Bakugan Skyrider, Por lo que lo hace el doble de lindo Y es muy muy bonito eh, Mi Bakugan en concreto tiene 1010 poder G A ver, ya sabemos que en occidente los poderes están reventados Pero bueno, y luego tenemos a eh, Vertex a Vertex es de por sí subterra Y mucha gente lo prefiere subterra Pero a mí Vertex la verdad en concreto me gusta esta versión que es versión Bakugold eh, Es una gran versión, la conseguí hace poquito Y mira, mira, mira, dime que no tiene aquí sus cuatro bracitos. Es súper lindo, es súper lindo. La verdad me parece que es un gran, gran Bakugan. Tiene estos detallitos aquí. Mira así doradito. Vale, no es mi primer Bakugol, pero sí es uno de los que más quiero. Dime si no, dime si no. Ay, Dios mío, es que esto, esto yo creo que es lo que se encuentra en el dorado, ¿sabes? Estas son las cositas que te encuentras en el dorado. Y bien, chicos, este ha sido el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias a Bakumex por la colaboración. La pasé genial. Ya saben que si quieren apoyar su canal, dejaré aquí abajo en la descripción. El link para que vayan, lo visiten y pues nada, lo apoyen. Es un canal que apenas está empezando y creo que tiene bastante, bastante potencial. Si les gustan ese tipo de colaboraciones, pues nomás díganmelo y con mucho gusto lo haré. Y pues nada chicos, ya saben que si quieren ver otra parte donde yo muestro pues mis Mokubanes favoritos de la primera y tercera temporada, pues entonces díganmelo en los comentarios y con un buen like pues lo hago. Así de sencillo, así de fácil soy. Sin más, muchas gracias por el video y pues nada, nos vemos en otro. Adiós.